Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Pierre, a Miguel Ángel y a Rafael la invitación a participar en este acto. Cuando hablamos de contaminación y salud, realmente el concepto y la forma en que los contaminantes afectan a las personas ha ido variando en los últimos años. En la década de los 70-80, cuando hablamos de contaminación, nos limitábamos solo a ...al aparato respiratorio, solo a los bronquios. Ahí llegan los contaminantes, ahí ejercen su efecto. Múltiples publicaciones demostraron empeoramientos de bronquitis crónica... ...agudizaciones de asma asociados a picos de contaminantes. Pero no ha sido hasta los últimos años cuando realmente... Pues, ...el concepto de contaminación y salud ha tenido un cambio muy importante... El aire que respiramos no va a llegar solo a las vías respiratorias, sino que está demostrado que esas partículas ultrafinas de tamaño inferior a una décima de micra tienen la capacidad de atravesar el alvéolo y provocar lo que conocemos como inflamación sistémica. Es decir, no solo son los bronquios, no solo el aparato respiratorio, sino que los contaminantes tienen efectos sistémicos. Y esos efectos sistémicos los vemos en este gráfico eh, y en este dato. La Organización Mundial de la Salud define que cada año mueren aproximadamente 7 millones de personas en el mundo a causa del aire contaminado. 7 millones de personas, es decir, mucho más que el SIDA y la malaria juntos. Y situaciones que parecen tan sorprendentes, eh, tan alejadas de lo que es ese contaminante que está en el aire y llega al aparato respiratorio, como el cáncer pulmonar, pero no solo esto, sino también las enfermedades neurológicas, el ictus, un 34% de las muertes o un 27% de las muertes por patología cardiovascular. Es la muerte invisible, es lo que es, se hablaba hasta ahora de la hipertensión arterial se habla del asesino silencioso, pues también quizá ese concepto lo tengamos que aplicar a los contaminantes. ¿Cuáles son las fuentes principales de contaminantes? Por una parte, esa contaminación producida por emisiones de vehículos, esa contaminación fósil de las plantas energéticas, emisiones industriales y agrícolas y la calefacción. Gran parte de, la, de ellas, como se ha comentado, de origen antropogénico. Sobre la salud, como decíamos, aparte del asma, que ya lo conocíamos, o la bronquitis crónica, pues tenemos también esos efectos cardiovasculares y el cáncer dentro de esa inflamación sistémica, inflamación y afectación a nivel de todo el organismo. Estos contaminantes, combustibles fósiles, procedentes de plantas industriales fundamentalmente y de vehículos, pues van a, por una parte, a liberar partículas, PM10, PM2,5 y esas PM0,1 ultrafinas, por otra parte el ozono, por otra parte el dióxido de nitrógeno, todas ellas como consecuencia van a provocar esos efectos cardiovasculares. Está demostrado, está bien establecido el incremento consistente de exposiciones a largo plazo por materias particulares. La Asociación Americana del Corazón igualmente... Ha demostrado cómo las partículas PM2,5 tienen un efecto directo sobre patologías cardíacas como es la isquemia cardíaca, las arritmias o incluso la mortalidad cardíaca. Mortalidad cardíaca, es decir, no se limita a lo que son cuadros de isquemia, cuadros de arritmia, sino también cuadros de, de mortalidad cardíaca. Estos efectos a nivel del sistema cardiovascular lo van a provocar los contaminantes de varias formas. Por una parte, ese estrés oxidativo, es decir, el contaminante que, como decíamos, viene del aire, llega a los bronquios, atraviesa el alveolo y llega a nivel sistémico, va a afectar a los vasos sanguíneos, va a producir un efecto tóxico. Ese efecto tóxico y ese daño, esa disfunción endotelial, va a provocar una activación de las sustancias proinflamatorias, como tenéis en el gráfico de arriba, dando lugar a una respuesta de macrófago, linfocitos y sustancias proinflamatorias que van a provocar esa placa de ateroma en el interior del vaso sanguíneo, esa placa de ateroma que por una parte va a dificultar el paso de sangre, va a provocar isquemia y por otra parte en algunas situaciones va a romperse esa placa de ateroma y va a provocar lo que son cuadros de trombosis como vemos en la parte inferior. En definitiva son cuadros que como veíamos antes fundamentalmente van a afectar a los órganos más vitales, sobre todo trombosis o isquemia a nivel cardíaco, trombosis o isquemia a nivel neurológico, que pueden producir tanto la muerte como situaciones de incapacidad e invalidez en las personas afectadas. Esos episodios agudos se van a, a manifestar sobre todo en pacientes con enfermedad previa. Es decir, esto es muy importante porque en las agencias de medio ambiente dan unos estándares sobre cuál es el umbral de contaminantes que afecta a la salud. Es el, ese umbral es el que afecta a las personas sanas. Nosotros en estudios que hemos hecho, hemos comprobado como esos 25 eh, microgramos de partícula que es el umbral, pues a partir de 10... Las personas asmáticas tienen ya síntomas, es decir, las personas con enfermedades previas son las que más le afecta porque son las que más susceptibles y que a niveles muy inferiores a los estándares de las agencias de medio ambiente ya producen efectos sobre la salud. Efectos, como decíamos, que pueden llegar a esa mortalidad cardiovascular demostrada con exposición a partículas y ozono o exposiciones a largo plazo que va a dar lugar al aumento, modificación de marcadores de inflamación, como es el fibrinógeno, como pueden ser los leucocitos o las plaquetas. En definitiva, esa inflamación sistémica que va a dar lugar a consecuencias igualmente a nivel sistémico. Por otro lado, el cáncer y la contaminación. Es otro de las consecuencias de los contaminantes que están ya muy bien establecidas. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer define a los contaminantes como carcinógenos, como sustancias con capacidad de provocar cáncer. De hecho, hay numerosos estudios epidemiológicos que relacionan, está muy establecida la evidencia de contaminación ambiental y cáncer de pulmón. Y está sobre todo bien establecida y bien demostrada en los no fumadores, los no fumadores en los cuales no hay efecto de confusión del humo del tabaco, sino que directamente la exposición a contaminación ambiental induce en estas personas el desarrollo de cáncer de pulmón. Además, ese riesgo de cáncer va a aumentar según el grado de exposición, mayor grado de exposición, mayor riesgo de cáncer. De hecho, está considerada por la OMS dentro del grupo 1A, que quiere decir las que... Hay mayor evidencia científica de su aso asociación con cáncer de pulmón. Pero no solo cáncer de pulmón, también se asocia con el cáncer de vejiga en los varones, con el cáncer de mama en las mujeres y también con lo que es la leucemia. Y hay una asociación muy estrecha en lo que es la leucemia linfoblástica en los niños, en los cuales hay una asociación muy estrecha. tener en cuenta que eh, los contaminantes van a afectar, si bien afectan a toda la población, van a afectar a los grupos de población más vulnerables. Son sobre todo personas mayores con patologías previas y sobre todo los niños. Los niños tienen en cuenta que están durante gran, tío, gran parte de su tiempo están al aire libre, en esos picos de contaminación van a, a inhalar esos contaminantes y además son organismos inmaduros que no tienen esa capacidad del adulto, no tienen esa madurez para metabolizar y eliminar esas sustancias tóxicas. También está demostrado que producen daño genético, que se asocia, se asocia a anormalidades citogenéticas, a mutaciones, y esas anormalidades citogenéticas y mutaciones pues, se asocian con el desarrollo de esas células cancerosas. En definitiva, la asociación entre cáncer y contaminación es también muy estrecha. Hasta ahora hemos visto, en esta pirámide que tenéis en la parte superior, no consigo marcar, lo que es muertes por, por contaminantes, lo que es asistencia a servicios de urgencia, y luego hay lo que es lo que afecta a una gran parte de la población, pero sin la severidad de mortalidad de asistencia a urgencia. Son, por ejemplo, las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas, como veis han aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, de un 4% de asma estamos en un 10%, estamos en un 25% de prevalencia, una de cada cuatro personas tiene algún proceso de alergia, de alergia y eh, la proyección que se establece es que en dos o tres décadas la mitad de la población padezca algún tipo de proceso alérgico. Ese aumento exponencial de las enfermedades alérgicas, pues por una parte, pues puede estar relacionado con factores genéticos, pero es poco probable que factores genéticos tengan ese cambio tan drástico y en tan corto lapso de tiempo. Por eso la mayor asociación es con la contaminación ambiental en ese aumento de las enfermedades alérgicas, más con las asociaciones y evidencias que hay. Por una parte este estudio es muy bonito, Hablado, uh, hablábamos del cambio climático, hablábamos de cómo ese cambio climático está asociado a la contaminación fósil, el CO2, el 80% del CO2 se debe a la, al, al uso y a la transformación de eh, contaminantes fósiles en energía. Pues bien, el cambio climático demuestra, por ejemplo, en este estudio llevado a cabo en Córdoba, cómo la polinización del olivo se ha adelantado entre una y tres semanas en dos décadas. Es decir, la polinización del olivo que era a finales de mayo, pues comienza a ser, se adelanta dos semanas a mitad de mayo. ¿Eso qué indica? Pues que al adelantarse más, y además con el tiempo que tenemos en otoño, se prolonga más la polinización, lo que era antes para los pacientes alergia de mayo y junio, alergia estacional, se convierte en una alergia perenne. Los síntomas se prolongan, la calidad de vida se afecta y la trascendencia de esta mayor agresividad de los pólenes se pone en manifiesto en la mayor sintomatología. Aquí tenéis un ejemplo muy claro, es en Japón también producto de ese aumento de temperatura, Tenéis cómo ese aumento de 1,15 grados ha hecho que el 36,7%, casi el 40% de la población tenga síntomas de alergia, como veis aquí, a una salida de, de metro con las mascarillas y que le llamen la aflicción nacional, del grado de afectación que le supone. Otro efecto son los cambios meteorológicos extremos que tienen lugar como consecuencia del cambio climático. Tenemos aquí las tormentas, el cómo esas corrientes de aire descendentes arrastran y vuelven a la atmósfera las partículas polínicas, es decir, el polen que está en la atmósfera en la época de mayo-junio y no desaparece, ese polen se deposita en el suelo, entonces cuando tenemos tormentas ahora en septiembre-octubre, ese polen vuelve a la atmósfera. Así nosotros tuvimos ocasión de llevar un estudio sobre este aspecto, aquí tenéis un polen de gramíneas en la parte de arriba, como esa ruptura pues da lugar a la liberación de gran cantidad de partículas y una de las hipótesis es que esas partículas hasta 500 partículas por cada grano de polen de muy pequeño tamaño, lo cual le da un mayor grado de penetrabilidad en el árbol respiratorio y por lo tanto una mayor severidad de asma. De hecho, las mayores epidemias de asma se asocian a niveles altos de contaminantes y niveles altos de polen por esa ruptura osmótica de las gramíneas, porque además los contaminantes, como veis aquí en la parte inferior, pueden servir de transporte a estas partículas polínicas formando lo que se llaman los aerosoles alergénicos. Son esas epidemias de asma demostradas con niveles altos de gramíneas y de contaminantes en Londres, en lo que es en Melbourne o también en Atlanta. Es decir, hay en varios casos asociados niveles altos de polen y niveles altos de contaminantes. Nosotros tuvimos ocasión de ver un caso de estudio similar en Ciudad Real. Comentamos como la polinización de mayo y junio se asocia con signos, pero observábamos en rojo los síntomas de los pacientes en otoño cuando no hay granos de polen y sin embargo sí que había potencia alergénica en verde. Significa eso de que ese polen, esas partículas polínicas que se habían depositado en primavera con la tormenta, vuelven al aire y los enfermos referían los mismos síntomas que en primavera. La prolongación de los síntomas de los alérgicos, no solo mayo, junio, sino también durante el resto del año. También es importante el transporte a larga distancia. Hablamos de tormentas, cambios meteorológicos extremos, Aquí tenemos la polinización del olivo en Ciudad Real y comprobamos como los enfermos alérgicos al olivo no habían comenzado a mitad de mayo, sino que bastante antes habían tenido ya síntomas con picos similares a los que alcanzaban en esta segunda quincena de mayo. Es decir, al hacer estudios de retrotrayectorias meteorológicas, comprobamos como los vientos del sur y del sudeste procedentes de Jaén pues arrastraban el polen de olivo hasta 300 y 400 kilómetros. No solo lo detectamos en nuestra zona, en Ciudad Real, sino también Toledo, Madrid, como consecuencia digo, de esos cambios meteorológicos extremos. Igual sucede con la alternaria, veis aquí también esas partículas de alternaria, esa ruptura como consecuencia de las tormentas. Además, el mayor uso de área, del aire acondicionado como consecuencia del cambio climático y las intensas precipitaciones y el aumento de humedad ambiental es otro factor de riesgo para los alérgicos. Un ejemplo muy interesante es el que sucede durante los Juegos Olímpicos. los Juegos Olímpicos eh, se trata de que el aire esté lo más limpio, lo menos contaminado, para que las marcas de los atletas sean lo mejor posible. Entonces, veis aquí, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Pekín, como estaba de contaminada la ciudad. De hecho, eh, en, este, en esta Olimpiada, un, un plusmarquista, Geberselaise, no fue un, un marquista asmático porque temía la contaminación de Pekín, de que no iba a dar ninguna marcas. Veis el 1 de junio y veis en víspera del comienzo de la Olimpiada cómo estaba Pekín. Es decir, que el cambio, qué, qué pena que no haya Olimpiadas con más frecuencia ¿no? para los asmáticos. Tenéis este estudio que sí que es más interesante en los Juegos de Atlanta. Ver cómo, con el mismo objetivo, los niveles de ozono durante los Juegos Olímpicos llegan a disminuir un 28% y los de partículas un 31%. Y esto tiene consecuencias. En los hospitales, pues los episodios agudos de asma bajaron hasta un 44%, es decir, casi la mitad de asistencia a urgencias de menos agudización mientras que el resto de las patologías no se modificó. También aquí vemos otro ejemplo interesante. Son 60 pacientes asmáticos que durante dos horas, por una parte, Pasean por una calle muy, muy contaminada, Oxford Street, y por otro lado caminan también durante dos horas por Hyde Park. Entonces, comparan a nivel funcional las modificaciones que tienen. Hay una, un descenso claro de su capacidad pulmonar y además, muy importante, la inflamación bronquial como consecuencia de esa inhalación es tipo neutrofílica con menor respuesta a los fármacos habituales antiasmáticos. Es decir, la contaminación no solo provoca más asma, sino que el asma que provoca es más rebelde, es más resistente al tratamiento habitual. Nosotros hicimos un estudio también viendo que los pacientes asmáticos alérgicos de Portollano con respecto a Ciudad Real, Portellano es una ciudad industrial, como sabéis, una refinería petroquímica, dos centrales térmicas, una, una fábrica de fertilizantes, mientras que Ciudad Real es una ciudad de servicios. Con lo cual, teníamos en 37 kilómetros en muy corta distancia, dos modelos de exposición a mismo, los mismos tipos de polen y ver cómo evolucionaban los pacientes asmáticos en ambas ciudades. Pues bien, los pacientes de Puerto Llano, los síntomas que tuvieron y la medicación que precisaron fue estadísticamente significativa, estadísticamente superior a los de Ciudad Real, un 8,5% más en lo que son partículas y sobre todo cuando los umbrales de ozono superaban esos eh, niveles que, como decíamos, recomiendan las agencias de medio ambiente, esos 180 microgramos metro cúbico de, agua, de, de aire, pues era llegaba a un 15%. Vemos aquí quizá de forma más gráfica y de más claro, es decir, si una persona tiene asma utiliza mucha medicación de rescate, el ventolín, el basmín, lo recupera. Pues vemos el cómo en los pacientes de Puerto Llano, en los días en que el ozono no supera esos umbrales, en los días que el ozono está bajo, pues el consumo es bajo, pero sin embargo cuando se superan los umbrales, como veis, de forma significativa esos días, el consumo de medicación antiasmática también aumenta porque los síntomas también aumentan. Nos planteamos, en base a este estudio, pues si el tema estaba en que ese contaminante afecta a los bronquios y empeora al asmático o también afecta a las plantas, pues también afecta a las plantas. Es decir, el polen por, por una parte afecta al bronquio, pero el contaminante daña al bronquio, lo vuelve más vulnerable, más reactivo y más susceptible, pero también afecta a las plantas. Las plantas bajo el efecto de los contaminantes se estresan y ese estrés que les produce hace que los pólenes que liberan sean más, más alergénicos y más potentes. Lo veis aquí y se ve a simple vista. La columna 2 es puertollano, y la columna 3 es polen recogido en Ciudad Real, es decir, polen de gramíneas recogido en Portillano y polen de gramíneas recogido en Ciudad Real. Se ve que hay un mayor reconocimiento proteico, una mayor agresividad en lo que es el polen de una ciudad contaminada con respecto a la otra. Con estos datos nos planteamos un estudio que hemos comenzado este año, que es ver la, la evolución de pacientes asmáticos alérgicos a polenes, tanto en Madrid como en Ciudad Real. Compararlos. Ver además qué tipo de inflamación tiene a nivel bronquial, si es una inflamación con buena respuesta a medicación o como decíamos, por el contrario, no solo están peor, sino que los fármacos le hacen menos efecto. Y también vamos a estudiar lo que son las plantas. Vamos a estudiar polenes de gramíneas recolectadas en Ciudad Real, zona no contaminada, polenes de gramíneas recolectadas en Madrid, ciudad contaminada. Vamos a ver además lo que son estudios fisiológicos y análisis de presión génica de ambas eh, muestras de gramíneas. Muy bien. Es todo. Gracias. Magnífico, magnífico.